Hola amigos, aquí la parte 2 muy alejada de la fecha de la 1, pero estamos con CJXDDD, presentate CJ, hola amigos cómo están? esperen, francón espinola tiene voz robótica? jajaja ja, ja, bueno continuemos. Muajua, jua, espero que hayas entrenado suid ya que como estoy gordo te puedo echar de la pista. Wajaja ya volví a aparecer en un video de Francón Espinola, jajaja soy la hostia guajaja Mu vamos a pintar todos los grafitis en la misión jajaja. Si sí, jajaja yo también aparezco por fin me darán protagonismo jajaja. Bueno oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, toma Carly ponelo en los grafitis apúrate. Acá el que manda soy yo perro. Callense huevones que si no les disparo 90 tiros y 90 escopetazos. Sí pero soy su hermano y por eso le mando. Bueno, vayamos al lugar rápido para pintar todos los grafitis, que Francón Espinola se la pasa rellenando los vídeos. Callate, Callate negro, negro con olor a chocolate. Jajaja <risa> ja, ja, es verdad CJ, ¿o que no pero bueno sigamos rápido rápido rápido mujajajaja Oye por cierto frasco espinaca digo Francón Espinola porque estuviste sin hacer vídeos. Por la sencilla razón de que no tenía internet, se me cortó la luz por casi todo un día. Cuando volví a tener wifi y luz, se me desapareció el mouse y estoy de vuelta. XDDDDDD. Bueno, pero ya llegamos a pintar. XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Ja ja, ja, ja ja pero negro caramendra ¿no te das cuenta que estás muy cerca? Pero negro caramendra ¿no te das cuenta que estás muy cerca? Ya cállate, me falta solo un grafiti y termino en este lugar que huele a uva. huele a uva por nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Cómo que quiénes somos? Somos los boyas ¿Y por qué tienen esa voz? Porque yo se las puse. No Bueno, ya casi termino. XD. Apúrate. que el video se va a tardar más. Ya, perdón, vamos a ir los santos ya que si no vamos a pintar graffiti en el territorio de los Super Mea Maravilloleta Hiper Super Mea Vayas. No podrán llegar ahí los Santos. es Ya casi ya casi ya casi. Llegamos. O ya Bueno, CJ, chao, voy a pintar otros grafitis, ahora vuelvo. Espera, espera, ah, no no me espera... nunca se se visto visto va va suid. ¡Ja, ya viste que ah, Jaja entonces hay, ya casi llega a los 120 subs, debemos planear algo para poder acentrarnos ¿Qué tal si le pedimos un especial de GTA, donde tengamos protagonismo. Cállense que ya los mate, y ustedes no creo que tengan protagonismo. Cállate que yo lo decido, decido? Bergamo. Entonces si tendremos protagonismo, entonces si tendremos protagonismo. Um, no sé, tomen tomen graffiti en toda la cara. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y ustedes quiénes son? Somos los vagos. Pues hoy no será el día. Buece te fuiste a pintar un graffiti, pero el primero del territorio no lo pintaste. Perdón es que se me olvido XD. Hola amigos de Youtube soy la voz de Carlos Vine al canal de Francón Espinola para quedarme y ser las voces de los personajes de GTA San Andreas como por ejemplo Raider o Tempendi pero estaré aquí los vídeos loquendo y de GTA XD. K-A-N-G-A-R-W-C-J el canguro activado. Ya apura, te deja de poner trucos y ya pinta el grafiti y ya... ¡Ah! ya ahora ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! los vallas y el misil fue hacia su bueno, cambiemos de mis con X. Por fin sí... Y al fin tengo protagonismo como les decía el usuario en Medrano, aporto las papas. Muajaja, yo ya tengo ya mi propia voz y estoy muy feliz y... Sí. Muajajaja soy inmortal revivía. Ah, ah, ah, ah, ah, chota mira me jaja. Oh, sweet, perdón por matarte zorra digo sorry ahora el protagonismo es para raider los groves vallas y el traficante del crack. Y por qué no a mi coño cuando aparecerá mi protagonismo. Oh, oh, oh, ya quiero salir como prota en un video del robot narrador que nos controla en el juego deberías darme protagonista mojerente de 7 pesos. Falta una misión para tu genial protagonismo, así que espérate, Gordon, Earth con sombrero sucio. Joderse, CJ ¿cuánto falta para llegar al lugar? Queda muy lejos. ¿Dónde estamos? Se encuentra en otro lugar donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde donde Cállate cara de cacas y ya llegamos. Lo único que hay que hacer es matar al traficante del crack. Bueno, aquí es donde vive. Dale, dale, dale. Tocale el timbre. Hola, muy buenas tardes solo. Vete a la cama, pero solamente. Cierra objeto. A mí no me hables así, hijo pende. Lo único es el barrio. CJ, ahí está el traficante de crack vendiéndole droga a un robe espera. Un drogue aceptando droga xC Ya sé, ya lo vi, pero lo que pasa es que me fui, pero después quise irme, pero regresé, pero volví donde había regresado cuando ya me había ido donde me iba cuando ya me estaba yendo. ¡Hola! ¡Muchos! Raider, mira, tenemos que volver a la casa del trafic y matar vallas y al changuito. Bueno, queda ahí nomás. Vamos, vamos, vamos. A... Pero como da flojera caminar y correr Vamos en coche ya agarre mi bate Ahora vamos de paseo pi, pi, pi En auto horrible me hice pi, pi Pero no me importa, pi, pi, pi Me case con Pablo Morza, pi, pi, pi Bueno Apurence Falta una misión así que Deja de quejarse -a -a -a. Oh sí si, sí, si, sí, si, sí, si sí, Los voy a matar a todos tan rápido que no van a poder participar ja, ja, ja, ja, ja, Les prometo que no les fallaré X, D, D. Eso espero Smoke Ahora Raider vamos a matar a todos y uy... eso espero Smoke, ahora Raider vamos a matar a todos y oh sí sí sí sí sí al fin tenemos protagonismo mojajajajaxx x si la cosa suena buena ra y la cosa suena buena ra es cubido papa nosotros también tenemos protagonismo y sí sí sí sí sí x todos su uh Eso estuvo bolo... loco. Ya lo sé, bueno, vamos, vamos. Jotín vamos al local de pollo donde tu yo sweet Smoke y el robotito vamos a almorzar way. Pero después Smoke paga XD. Y sí. por fin voy a ser un protagonista encima en una misión donde comemos esto es lo mejor que me ha pasado en mi fea y miserable vida aguante las misiones mía. Jajajaja, <muchas> no sé cómo desde acá come Francón Espinola si está detrás de la pantalla muajajaja Cállate mister verdoso con olor a almendra de mukela porque si, sí. porque siempre a mí. Porque sí. Perfecto chicos, ¿qué van a pedir? Bueno yo quiero un Lautaro Churkevich asado. Pues yo un Lautaro Churkevich a la brasa. Bueno como de 1.2 Lautaro Churkevichs. Bueno yo un paquete de 10 Lautaros y una gaseosa celeste obregón por favor. Esperen no termine quiero también 10.2 combo 7, 10 Lautaro, Churkevich, 10 Gaseosas, Celeste, Oregón 9 Salsas, Amaru, Ruiz, Müller, 10 Papitas, Fritas, Santiago, Morales, 9 Barbacoas, Axelito, RMBS, Taigan, un disco de ciencia, un de Maike Jackson y una Calmardo, 3000 Guisos, con eso lo completo todo más, un billón de tortas, helados, bombones, chocolates, budines, frutas y golosinas, más camión de jugo, más stickers, más caca, más goma, más Carlos Vives, más tu hermana, más manzana, a carameladas de marca Julian Wayne, listo todo eso. Bueno, Smoke, comienza de disparar como lo prometiste, o van a matar a nuestros colegas rápido, rápido. Joder, Smoke, tanto protagonismo, querías nada más para esto. Dale, ¡Wow! vale comienza de disparar rápido del Smooth, tanto protagonismo querías nada más para esto. Vale, wow. vale, comienza a disparar rápido. Esperen porque siento que la parte de mi cola de mi traje está mojada. ¿Pero qué? Smoke acabas de tirar barbacoa en el asiento de la cara I'm not Bueno, perdón, ya casi termino. XD Ustedes no pueden hacerlo sin mi muajajajaj muahjajajajajah, yeah. muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, muahjajajajajah, Listo, termine de comer XD. Pero pendejos y ya mataron a nuestros amigos hijo de la ca... Caca ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Wah? ¿Qué está pasando? Me quedé trabado. ¿Wah? Bueno espero que les haya gustado esta nueva parte perdón por mucha inactividad pero bueno estaré haciendo más vídeos y también no haré solo de GTA también de otros juegos y cosas pero me alegraría que le den like se suscriban y activen la campanita para saber cuando estaré subiendo más vídeos y eso también aviso que en este vídeo tuve que hacer 106 audios loquendo y 107 si contamos este pero. Espero que estén bien y hasta la próxima.